Cómo hacer un video al estilo Tolkien Villa. Lo primero que tienes que hacer para hacer un video al estilo Tolkien Villa es conseguir cualquier cosa. En serio, cualquier cosa. Siempre y cuando esté en inglés, porque a nadie le interesa si está en, si está en español, aunque seas un hispanohablante y tu público sea hispanohablante también. Muy bien, ya lo tienes. Ahora sobreanalízalo. Busca cosas donde no la hay agrega filosofía cosas que nadie entienda y que ni siquiera en tu boca se pueden explicar el tercer paso es agregarle experiencias personales anécdotas sentimientos cosas que a nadie le va a interesar no le agregues filtro en lugar de eso solo pon de dónde la sacaste nombre de la música y ambiente la ambientación es muy importante ay ah, eso sí un detalle que nunca puede faltar Agrega referencias a Attack on Titan, pero eso sí, ni se te ocurra hablar de Attack on Titan Ahora también, cuando hagas menciones, habla con una voz de depresivo o voz de odiador Así como, es increíble, está bien, ahora estamos viendo cómo una mujer pesa a otra mujer No entiendo a quién le puede agradar esto Y el resultado te quedará más o menos así No sé, ni siquiera. Es fue. increíble como que lo que le pasa a la gente cuando crece Se les sube la fama a la cabeza a los niños actores Y en su mayoría tienen malos resultados Dora la exploradora adolescente es la perfecta representación de esto Veamos cómo en su vida diariamente recibe bullying por parte de sus compañeros Por parte de su padre, sus vecinos y toda la gente que conoce Y esa es la parte más molesta de todas Miren, yo escribo un web cómic y por eso me ha ganado el apodo de niño pompet o oh bendito. Y eso demuestra lo depresivo que es cuando uno quiere vivir su vida. Así que hay veces en que la vida, sencillamente, solo hay que aceptar como la veamos. ¿Y qué pasa con Dora? Hola, soy Dora and this is my horrible life. Dora Exacto. Vemos como Dora activa la ley de la atracción al decir que el día sea horrible. El día se hace horrible. Y lo mismo pasa con su cumpleaños. Lo cual refleja expresivamente la depresión por la que sufren los padres de niños actores. Que tras haberse acabado la fama también se ha acabado dinero. ¡Se llegaba la chingada con su puto inglés! Aparte de que no le entendía ni una verga, se iba de la casa con ese jodido mono y esos gringos camarógrafos. ¡Gringos! Con su idioma del diablo, recapacita hija. que Dios bendiga a tu pobre... Pero sin duda la lo mejor ¿Eh? es ver lo que pasa cuando, un episodio, cuando una sucediendo? serie no tiene el éxito ¿No que esperaban. Esto de un momento a otro, tan solo espere un par de episodios más. Lo siento anciano. Pero la serie no da para más. No tiene la audiencia que se pensó que iba a alcanzar desde un inicio. A muchos no les importa aprender chino en esta parte del mundo. Expresando el estrés y las constantes burlas por parte de quienes actúan en programas pocos exitosos. Y como en algunos casos causan problemas familiares, discusiones, incluso el suicidio. Bien, eso es todo lo que puedo decir. Muchas gracias.